¡El misterio! ¿Cómo estás? Muy bien. Hermano. ¡Híjole! Gracias, Rolando. Soy tu fan, así muy cañón. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes en tu país, México? Oh, es contento, eh, contento. Siempre, siempre que estoy aquí, este, la gente... Nada, puro cariño, puro, ¿Puro amor cariño. aquí. Pues, ¿cómo no? ¡Híjole! Yo te voy a decir algo. Estaba El Santo Ajá. y Blue Demon. Y después... Pues ahí andaban varios, pero de ese nivel solamente Rey Misterio. ¿Tú sabes esto? Que estás ya en el nivel de In Santo Blue Demon y quizá más arriba. Increíble, porque para mí el Santo es una leyenda que dejó marcado aquí la historia de la lucha libre en México. Es el ídolo de la lucha libre. Y el Hijo del Santo, que obviamente viene empujando todavía y, y ha seguido los pasos de su padre. Y mis respetos para los dos. Para los dos, pero bueno. Las cosas se ponen en su lugar porque la gente ve lo que hacen. Y el santo, pues es el claro, santo. ¿no? Es el hijo del santo está bien, pero el santo es el santo. Claro. Y luego Blue Demon. Y ahora tú... Pancho Villa fue y, y, y, y invadió a los gringos les ganó. Claro. Y yo no sé si la gente lo sabe, pero tú fuiste a Wrestlemania, que, señores y señores, es el supertazón de la lucha libre, el evento más grande que existe en el mundo de la lucha libre. Luchaste contra el campeón americano. Gringo. Angle Y Randy Orton, que es el villanazo claro. y el futuro de la federación. Y ganaste el cinturón de los pesos pesados. Hoy. ¿Por ahí podría ser yo un Panchito Villa por ahí? Pues es que si sí eres un Panchito Villa. <risa> es pues es como Rocky, pero al revés. O sea, claro. en vez de que, y luego la gente vitoreaba al mexicano. Increíble. ¿Alguna vez soñaste con...? que O sea, yo nunca pensé que eso pudiera pasar. Todos sabemos que los gringos, pues okay. a veces... Pues, digo, no sé si quieren o claro. no a los mexicanos, pero si quieren mucho a sus héroes americanos. Claro. Y tú le ganaste a él. ¿Sabes qué, Rolando? Yo ese día me quedé sorprendido porque, en primer lugar... El deporte de, de la lucha libre en Estados Unidos siempre han sido unos monstruos. Sí. Unos físicos impresionantes sí, sí, sí. y A ver, levántate un poquito para más o menos. Si eres bajito, si sí, yo, Cinco. que mido 1,50. Nah, bueno. No, mira <risa> O sea, ¿qué, como ¿de qué tamaño está? ¿Cómo, ¿Como así? Ah, Sabes no, que no? ahí sí. me llega el Gran Cali, ¿eh? Gran Cali está así, así. Exactamente. Anda. Así. Y el, eh, pues el Undertaker también está alto. Kurt Angle, no tan alto, pero. Es, Campeón bueno, olímpico. todos son pesados, es campeón olímpico. Randy Orton está alto. De, nárrame ese día de la lucha eh, de semana De verdad eh. quiero enfocarme mucho ese día cuando México ganó un campeonato. Porque, porque además, mira, Eddie Guerrero ya lo había hecho. Claro. Y respetamos mucho a Eddie Guerrero lo que vemos. Claro. Pero Eddie Guerrero era lo que aquí le llamamos pocho. O sea, era muy de Los Ángeles, el, claro. el tipo chicano que se vaya. Pero tú luchas con tu máscara. Tú, mexican, dice aquí. Al 100%. Nada más me faltó el 100% ahí abajo, ¿eh? Pues sí, o sea, mira, aquí está Mexican, Mexican ahí está el tatuaje. o sea, con todo eso, ¿te llegaste con un penacho, clara azteca o maya, no sé, que pensaste tú, P.O.D., cantó tu canción, Canto. tocó tu canción, claro, y mi, mi, mi camaradota, este, Mad One, que fue este, el, el creador de la canción Buyaca, Tomás, Tomás, ahí Tomás. estaba también, sí, mitos. ahí está. él, él, él era el, el lead singer y el cantante, eh, pero... Ese día fue, fue una noche tan especial porque desde la vestimenta sí. hasta la entrada, eh, teniendo a Pio Díaz, mero arriba tocando mi canción, eh, fue algo que de veras... Queda marcado para la historia en el deporte de la lucha libre uh -huh. estadounidense y, y espero que sí, también la Mexicana, americana. es que de veras, yo, esa es mi misión, decirle a todo el mundo lo que hiciste ese día, <coughs> si es que muchos no lo han notado. Uh -huh. Entraste, el estadio está lleno, uh -huh. tú eres el mexicano que viene, uh -huh. además el underdog, uh -huh. o sea, eres el más chaparrito, el más bajito, acabas de ganar el Royal uh -huh. Rumble de ese año. Claro. Ganaste el Royal Rumble de ese año, Rey Misterio. Y, y, y rompí récord, ¿eh? ¿Por qué? De, Por, de estadía, ¿no? De, de, de, ajá, sí, este. Creo que el, fueron un total de 60 y 61 minutos o algo así. Lo que estuviste dentro de. Sí, adentro. Y creo que hasta la fecha en la historia de la WWE nadie ha, ha este, podido obtener ese Señores, rey. Señores, un aplauso a Rey Misterio. ¿Qué no saben quién está aquí? ¡Hijo ¡Qué señor! bárbaro! De verdad es que cuando ganas el Rey, el Royal Rome, yo sí me quedé así de, no, Ganó, o sea, ganó Rey Misterio. Ganó. Te hierve la sangre el orgullo mexicano de que Eso. un mexicano haya triunfado. Te luego de verdad. Y regresemos a WrestleMania. Entras, ves, eres el mexicano que llega a enfrentarse al ídolo americano y a Randy Orton. ¿Y qué pasa ahí? Pues, créeme que el, eh, la arena estaba, si acaso, un 20 o 30% de latinos ahí adentro. Ok. Entonces, estábamos en Nosotros Chicago. Nosotros apoyamos a los nuestros, ¿eh? Híjole. ¿Dónde hay un mexicano compitiendo? Ahí andamos aunque sea 100 echándole gritos. Se sentía el apoyo Ajá. y de veras que eso, eso me motivó. Ese, ese tantito más. Claro. Ya traía el, el te digo, el, el penacho y me sentía bien, bien mexicanote uh -huh. y luego con el público y teniendo a mi esposa y a mis hijos ahí. Ahí eh, la, Las personas que tenían que estar ahí estuvieron ahí. Uh -huh. De veras que cuando pude lograr el, el, el, la victoria final que sentí el uno, dos y cuando sentí que apreté yo en ese momento a Randy y en la palmada del 3, dije, No, no, no, no madre, se queda que... marcado. Ahorita quiero llorar otra vez, mira, yo me puse chinito. ¿Y entonces qué dices? Soy el campeón. Y... De ahí se, se convierte en la locura ahí, tanto como para el público, porque yo creo que el público ya quería ver, quería ver que Rey Misterio se coronara campeón mundial. Pues yo sí, no sé ustedes, ustedes en su casa, pero pues yo sí. No, yo creo que no esperaban este que pasara en ese momento. No, porque además era tu primera vez en el evento estelar. Sí. Sí, primera entonces, vez, eh, primera oportunidad por el campeonato mundial sí. también, entonces este, se marcaron ahí muchos récords que ah, quedaron man. para la historia. No, remisterio, de veras que, lánzate para presidente, es más, te Sí, pero aquí <risas> votamos por ti de una vez, Oye, ¿qué no te soy, parece? No soy bueno para la política, ¿eh? No importa, les haces un 619 a los ya que se mal y con <risas> eso, ya. Oye, quiero enseñarte, Bleva, no pásame, por favor, es que quiero enseñarte qué tanto inspiración eres para niños y para grandes. Te voy a enseñar un video que por supuesto a vamos a transmitir en el programa. De mi niño. Este es mi niño. Ahí estamos en mi casa, que es tu casa. Luego Gracias. tenemos unos tacos ahí. Muy amable. Eso este soy yo de Hulk Hogan. Con, con blanco créeme que esa máscara, cuando luché por primera vez en WWE, Ajá. ese fue el color que usé. Sí, el, este, ¿Este, de veras? Mira, exactamente. Pues, sin saber, ¿eh? Oye, bueno, no ya va, tocando otros temas, pues tú eres mexicano y allá no extrañas la comida y la música, ¿cómo, cómo te la vives allá? Eh, cuando viajo o en casa. Bueno, en casa, pues te en prepara casa, tu sí, mujer, ¿no? Sí. Pues, ahí te hace que fíjate, tus o qué. Sí, fíjate que de vez en cuando cuando este, andamos fuera que nos toca, eh, cuando grabamos SmackDown, que es todos los martes, tenemos... Eh, tenemos una, lo que le llaman el catering, que es un, un buffet para todos los luchadores. Uh -huh. eh, y está durante las 2 de la tarde hasta como a las 6, por 4 o 5 horas. Pero hay de repente que nos pagan unos platillos mexicanos, tan ricos. sí Claro, no es mexicanote como, como, como lo hacemos como aquí, ser. pero ay, más yeah. o menos le da un sabor. ¿Y cuáles canciones? ¿Te gustan las de Chente o cuáles canciones? Me gusta un poquito de todo. eh ¿Sí? De Chente te gusta? Me gusta ¿Te gusta Chente, alguna? Me gusta ¿Te, ¿te gusta... sabes alguna de Chente o de, eh. de eso? De, ahorita estamos hablando de John Sebastian De la bueno, de tatuajes, la de tatuajes y Pues tú estás todo tatuado Todo tatuado A ver, ¿te puedes echar la de tatuajes? No, pues no me la sé viendo mi felicidad no, pero es que si yo te canto la de tatuaje se ve raro, ¿no? No, de verdad. Sí, mejor Me, no, mejor bueno, así mejor lo dejamos. A, a, algo de la, del tri. Del tri, ¿cuál te gusta? No, lo que ¡Ella sea! existió! Solo era un sueño. ¡Ah, eh! él es un... No, bravo, Rey Misterio. <risa> bien. Rey bien. Misterio, de veras somos tus fans, todos aquí en México, te queremos mucho. Gracias. Mándale un saludo, por favor, a todos los chicos que te ven en Hit M3. Acá, a Hit M3. Toda la gente que nos está viendo de Hit M3, un abrazo muy grande, su amigo Rey Misterio. Acuérdense. Todo se puede en esta vida, porque eres azteca. Anda, Rey Misterio, Bien. todo se puede en esta vida. La selección mexicana, el público va a ver los partidos con la máscara de Rey Misterio. Increíble. Y ese dato no, lo, no, se, no se ha dado cuenta muchas personas, pero para nosotros eres tú. Si él pudo... O sea, en los estadios está el grito de, sí, se puede, claro. sí, se puede. Cuando ellos gritaron eso, tú ya lo habías hecho, carnal. Tú oye, ya te habías dado la vuelta ese grito. Ahorita que mencionas lo de las máscaras, increíble. ¿eh? Yo a veces que, oye, este, te vi, ¿cómo que me viste? Sí, en el partido, no, Trae tu máscara. Es, pero ahora ya, lo, lo increíble es que ahora hasta en el Super Bowl, en Ajá. el Super tazón, máscaras de Rey Misterio, en la Serie Mundial de Béisbol, más eso para mí, digo, yo... Y, okay. so, y es pura raza, ¿eh? es sí. puro mexicano. Ya eres parte de la cultura Increíble. popular de México, de Increíble. la historia. Felicidades, Rey Misterio, que ya, ¿verdad? Felicidades de Se veras, acaba. Te admiro mucho. En serio que sigue nos no. dando. Siempre Ana. tratar de dar más éxito para mi gente y, y muchas gracias de veras por todo el apoyo porque me lo hacen saber. Sí. Siempre. Sí, sí, sí. sí. Rey Misterio,